Ahora sí, vamos a comenzar. ¿Qué tal? Saludos a todas y a todos y bienvenidos al webinario de Profedele correspondiente a este mes de enero. Eh, feliz Año Nuevo a todos los presentes. Somos 80 personas, 82 personas en este momento, así que muy buena acogida a este primer webinario del año 2020. En esta ocasión vamos a hablar, como ya seguramente todos sabéis, lo estáis viendo en la pantalla de pragmática y de l y vamos a contar con Carlos de Pablo Sortega al que en unos segunditos en unos minutos le vamos a poner cara antes de comenzar eh, desde profe de l queremos dar las gracias especialmente a la Universidad Antonio de Nebrija ya veis por ahí en la presentación de Carlos en la parte eh, inferior izquierda que tenemos el, el logo de Nebrija, que es nuestro patrocinador este año y que nos eh, ayuda a, a hacer posible el webinario de, de esta tarde. También recordamos que todas las modalidades de acceso, todas las opciones que tenéis presente y eh, que podéis elegir para acceder a este webinario están colgadas y especificadas en la web eh, www.profedele.teachable.com. Punto com. Igualmente en los próximos minutos en la pestaña chatear dejaré el enlace de la página para que tengáis acceso a todo lo que estoy diciendo. Eh, también confirmaros que el webinario se está viendo y eh, escuchando en directo eh, a través de la página de Facebook de ProfedeL que seguramente buena parte de los presentes aquí eh, conoce. Y brevemente el funcionamiento del webinario, aunque supongo que algunos ya lo sabéis, tenéis en la parte inferior varias pestañas, vamos a simplificar toda la información para hacerlo lo más sencillo posible. Tenéis una pestaña chatear que creo que ya estáis utilizando, esa pestaña la vamos a dejar reservada solo y exclusivamente para cuestiones técnicas o alguna duda que tengáis en relación al funcionamiento del webinario pero ahí no vamos a hacer ninguna pregunta para el ponente. Las preguntas, cuestiones, reflexiones, ideas para Carlos las vamos a dejar anotadas a lo largo de toda la sesión, sesión de unos 60 minutos de duración, en la pestaña Preguntas y Respuestas. Si queréis, en este eh, momento de introducción os podéis familiarizar con la pestaña Chatear, insisto, para dudas técnicas relacionadas con el funcionamiento de los webinarios, algún certificado y seré yo mismo el que me encargue de dar eh, respuesta a las dudas. Y en la pestaña Preguntas y Respuestas podéis dejar anotadas vuestras reflexiones, ideas, sobre todo para intentar canalizar las preguntas y al término del webinario, a eso de las 8 de la tarde, hora española, eh, 8 y 10 de la tarde porque vamos con un poquito de retraso, eh, pues tendremos unos 25 minutos, media hora, para hacerle preguntas a Carlos, preguntas que intentaré recoger, canalizar y eh, formular a nuestro ponente de, de hoy. Y bueno, sin más, le vamos a poner cara a, a Carlos, le vamos a pedir que conecte su cámara y su micrófono. Carlos, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Alfredo. Buenas tardes, bueno, pues eh, Carlos es profesor de español, de lingüística y de traducción audiovisual en la Universidad de East Anglia, en Reino Unido, en Inglaterra, y fue uno de mis profesores de máster en Nebrija y actualmente es compañero de, de trabajo. Carlos es doctor y máster en lingüística aplicada por la Universidad Antonio de Nebrija, nuestro patrocinador, y licenciado en filología inglesa por la Universidad Complutense de, de Madrid. Carlos además ha desarrollado su labor docente en la capital de España, en Madrid, pero también en Estados Unidos, en Australia y sobre todo en Reino Unido, donde sigue pues a día de hoy impartiendo clases y, y compartiendo pasillo. <ríe> ha colaborado en los cursos de formación de profesores del Instituto Cervantes y desde el año 11 es además docente. Eh, profesor en el área de Pragmática en el Máster de Español como Lengua Extranjera también de la Universidad Nebrija de Madrid. Su investigación se centra, eh, como no podía ser de otra manera, en el ámbito de la pragmática contrastiva y de la traducción audiovisual. Ha publicado artículos en diferentes revistas especializadas y es coautor del libro Seamos Pragmáticos, una introducción a la pragmática española. Y finalmente contaros que desde el año 16 dirige el, proy el proyecto SAM eh, Support for Access to Audiovisual Media en el que los alumnos de la Universidad eh, de East Anglia, y también alumnos de diferentes universidades voluntarios crean eh, subtítulos interlinguales e intralinguales para eh, organizaciones no gubernamentales y así como algunas organizaciones también sin ánimo de, de lucro. Óscar, buenas tardes, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Muchas gracias a ti, Alfredo. Bueno, ante lo primero, agradecerte la presentación, Alfredo, agradecer a Profedele la invitación a, a, este, a este webinario y también, lógicamente, a la, a la Universidad de Nebrija, que lo que los está patrocinando y, y con la que, lógicamente, colaboró de forma muy, muy estrecha. Eh, muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias a ti, Carlos. Pues todo tuyo. Gracias. <risa> Mucha suerte. Vale, gracias. Bueno, pues vamos a comenzar. Como, como os ha dicho Alfredo, pragmática es, es mi disciplina y es el área en la que, en la que disfruto y pongo toda, toda mi pasión con la docencia de él. ¿no? Entonces, lo que, lo que voy a hacer en este webinar es compartir con, con todos los asistentes... Eh, y reflexionar un poco a partir de, de, de esta disciplina de la lingüística, de la pragmática y, y la enseñanza de L.E. Entonces, eh, el objetivo básicamente del webinario es concienciar a todos los profesionales, muchos de los que estáis presentes, lo sois, de la importancia que tiene la pragmática en la, en la práctica docente y no solamente concienciar, sino también a la vez que estamos concienciando explorar cómo los materiales didácticos reflejan un poco los, los contenidos relacionados con, con la pragmática. En los contenidos de este webinario, básicamente, eh, es todo muy práctico, vamos a reflexionar, o os voy a intentar hacer reflexionar a partir de aspectos teóricos, pero siempre junto con los materiales de Ellen. Entonces, como veis en esta diapositiva, tenéis ahí un, un librito pequeño, en este librito aparecerán las diapositivas en donde voy a hablar un poco de aspectos teóricos relacionados con la pragmática. Y... Como os digo, junto con esos aspectos veréis ejemplos, muestras de diferentes materiales de L, libros, diferentes manuales de L que he escogido de todas las editoriales. O sea, no, no hay una editorial u otra que prefiera, sino veréis que hay, hay una recoge una una amplia gama de editoriales y veréis en diferentes estos materiales de diferentes eh, niveles también. Eh, la segunda parte, digamos, una, seguido de esta reflexión teórica y de materiales, vamos a incidir más en cómo estos materiales, digamos, eh, están mano a mano con, con la pragmática y cómo, cómo lo reflejan. Y por último, os voy a dar una propuesta, con una diapositiva, que os, os, es, espero que os ayude a, a fomentar un poco esta conciencia pragmática como docentes, como vuestros alumnos en el aula. Entonces, bueno, para comenzar y, y ver un poco la relación que hay entre los materiales de él y la pragmática, tengo aquí una pregunta que Alfredo os va a, a lanzar ahora y os voy a pedir que, que, que escojáis la respuesta. Yo voy a tener las respuestas que vais a... Entonces os voy a dejar, nada, un, un par de minutos. La pregunta dice, teniendo en cuenta eh, vuestra experiencia como docentes de L qué cantidad de aspectos pragmáticos o relacionados con el uso de la lengua, que es lo mismo, el uso de la lengua, la pragmática, qué cantidad recogen los manuales de él. Entonces, os, os, os pido que, que, que escojáis una de las respuestas. Entonces, cuando lo hagáis, eh, Alfredo me va a mostrar las respuestas y a partir de ahí reflexionaremos un poquito. Sí, la votación está en curso. Vamos a dejar unos... 40 segundos, 50 segundos para que los 86 participantes puedan votar. Gracias. Comparto contigo los resultados, Carlos. Estupendo. Ahí chico. los tienes en pantalla. Muy bien. Muy interesante las respuestas que os, eh, os veo ahí. He visto que la gran mayoría, el 48%, casi la mitad de los que estáis presentes, decís que hay poca información eh, de aspectos pragmáticos relacionados con el uso de la lengua. Solo un 15% que es suficiente. Muy poca, un 23%. O sea, es la siguiente... Y, y luego, bueno, ninguna, un 3%, y hay algunos que no estoy seguro de ese 10%. Entonces, es muy interesante esta respuesta que me habéis dado, pensáis que es poca. Entonces, quizá no vamos a hacer esta, esta pregunta al final, pero a lo mejor os va a servir un poco para reflexionar, ¿no? Eh, a, con lo que voy a mostrar a partir de ahora. Vamos a comenzar con un, con un diálogo, ¿no? Y os muestro ahí una imagen de, de un bar y una lista de precios, que no sé si conocéis esa fotografía. Es una fotografía eh, tomada, una, una alumna de, del máster ya hace unos años la tomó en un, en un bar en, eh, en el centro de Madrid. Como veis ahí donde pone un café, el por favor un café es más barato y el buenos días cuando puedas me pones un café por favor. Es baratísimo porque solo son 70 céntimos de euro. Entonces vamos a ver este, este diálogo que tenéis aquí. Hay un camarero que dice buenos días y Pablo responde buenos días y pregunta ¿sería mucha molestia que me pusiese un café con leche? El camarero dice no, claro. Y mientras le pone el café, dice, aquí tiene. Pablo responde, muchas gracias, el camarero dice, gracias a usted. Y Pablo finaliza esta, este pequeño diálogo diciendo, de nada, le agradezco de corazón su amabilidad. Entonces, viendo este diálogo, pues desde el punto de vista gramatical no vemos que haya ningún, ningún tipo de problema, eh, puesto que se ha utilizado una gramática perfecta, una gramática correcta, pero quizá... Eh, sin saber más, podía podría llamarnos la atención a lo mejor el, la manera en la que Pablo ha formulado esa, esa pregunta, esa petición del, del café con leche, o quizá también nos ha llamado la atención eh, la parte final de Pablo, ese agradecimiento eh, que quizá puede parecer excesivo. ¿vale? Si ahora os muestro que Pablo entra en el bar para tomar un café todas las mañanas, pues lógicamente lo que os acabo de contar no cambia mucho, pero fijaos también que si yo añado como de costumbre eh, al contextualizar esta situación un poquito más, pues nos llama mucho más la atención, puesto que, lógicamente, cuando uno conoce a la persona o al camarero al que va a tomar el café todos los días, sería muy extraño que formulase una pregunta de esta manera, o incluso ese agradecimiento podría incluso llegar a, a sonar bastante irónico, ¿de acuerdo? Entonces, eh, esto os quiero ejemplificar un poquito eh, lo que es la pragmática y lo que es el uso de la lengua. Entonces, cuando estamos hablando del enunciado que acabamos de ver, y acabamos de ver, perdón, en, de, de Pablo, cuando dice sería usted tan amable, de", o le agradezco de corazón, cuando hablamos de un enunciado y hablamos de pragmática, ¿podemos decir que es pragmáticamente correcto o incorrecto, apropiado o inapropiado, o adecuado o inadecuado? No os voy a hacer la pregunta, pero sí os voy a mostrar la respuesta. No podemos decir que un enunciado es pragmáticamente correcto o incorrecto. En pragmática no podemos decir que algo es correcto o incorrecto, pero sí podemos decir que es apropiado o inapropiado o adecuado o inadecuado, como vamos a tener ejemplo. Pero ahora sí, os voy a lanzar una pregunta que Alfredo os va a lanzar también, que es la siguiente. Dentro del de enunciado, que es pragmáticamente adecuado o eh, inadecuado, apropiado o inapropiado, ¿qué elementos hacen que un enunciado sea apropiado o sea adecuado. Entonces, tenéis ahí cuatro respuestas. La A es la selección del léxico, la B el uso del tiempo verbal correcto, la C el contexto, y la última el orden de las palabras. Podéis escoger una o varias respuestas. No es una sola respuesta. O sea, si queréis marcar las cuatro, podéis marcar las cuatro. No hay ningún problema. Entonces Os dejo de nuevo nada unos segunditos para que reflexionéis eh, sobre, el, eh, sobre, esta, sobre este aspecto. les recordamos a los participantes, por favor, que voten en la pantalla emergente que tienen en su eh, escritorio, porque algunos de ellos están votando en el chat, así que lo recordamos, por favor, en la pantalla emergente para que quede registrada la votación y Carlos pueda comentar en base a los datos. Estupendo. Muchas gracias, Alfredo. Aquí tenemos las respuestas. La gran mayoría de vosotros, el 94% de los que estáis presentes, habéis marcado el contexto como el elemento que hace que el enunciado sea apropiado o adecuado. Y habéis dado, lógicamente, en el clavo. Y es lo que vamos a ir viendo ahora. La selección del léxico es la siguiente respuesta. De alguna manera, la selección del léxico puede influir en que ese enunciado sea apropiado o adecuado pero el contexto es lo fundamental y luego, efectivamente, como he expuesto el verbo eh, correcto, el tiempo verbal correcto, el orden de las palabras, no influyen de esa, de esa manera, ¿de acuerdo? Muy bien, pues eh, os voy a mostrar a continuación qué es lo que hace y tal, como habéis comentado, los factores extralingüísticos y el factor fundamental que hace que un enunciado sea pragmáticamente adecuado o pragmáticamente apropiado es el contexto. El contexto es fundamental en pragmática. Si no tenemos contexto, no podemos hacer absolutamente nada. Las palabras por sí solas tienen un significado, y es un significado semántico. Pero ese significado semántico es solamente el significado de esa palabra descontextualizado. Cuando yo dialogo con una persona o establezco una, una conversación con una persona, hay una serie de elementos contextuales que son fundamentales, que es lo que van a hacer que esos significados... Eh, sean interpretados de una manera u otra, por una de las personas u otra. Lógicamente, el contexto es muy importante. Hay otros factores extralingüísticos que no os he puesto en la pregunta, pero que os muestro a continuación, y uno de ellos, lógicamente, son los interlocutores. La pragmática es básicamente lengua viva en acción, lengua en uso, y en esa lengua viva, lengua en uso, tenemos personas que comunican que son los interlocutores, y esos interlocutores tienen diferentes tipos de relaciones. Pueden tener eh, una distancia social en su relación, estamos hablando de dos personas que a lo mejor no se conocen, son desconocidos, o dos personas que tienen una relación íntima o personal. Hablamos también del poder social. En algunas situaciones los, los interlocutores tienen... Eh, hay un poder social entre unas personas y otras, por ejemplo, podemos pensar la relación que puede haber entre un juez y un acusado o la relación, el poder social que puede existir entre una, un médico y un paciente en el contexto médico, o entre un policía y, una, y un transeúnte, una persona, un, un peatón, una persona que, que, que pasa por la calle. Lógicamente, dentro de la relación de los interlocutores es muy importante también el sexo, y se ha probado en muchas investigaciones que muestran que la manera en las que comunicamos y el, el, el sexo de las personas tiene una implicación en la elección léxico o la elección de otros elementos de la comunicación y cómo nos, nos comunicamos. Y la parte final es el rol social, que el rol social está relacionado, como hemos visto, por ejemplo, con el poder social, o a veces el, tiene implicaciones con esa distancia social, pero, pero fundamentalmente con el poder social. Entonces, el rol social que tenemos puede cambiar. Y, y, y lo que ocurre, como hemos dicho, en... en eh, un, un médico con un paciente, cuando se encuentra en una consulta, ahí existe un poder social del médico con respecto a ese paciente. Pero si ese paciente, por ejemplo, es un profesor de español-lengua extranjera y le está dando clase al médico en un contexto diferente, esos roles sociales varían. Y esos roles sociales, la variación de esos roles sociales, va a hacer, lógicamente, que también la lengua que empleen varíe o, o, la, o las fórmulas que, que empleen en la comunicación sean diferentes. Os muestro debajo otro, otro elemento importante dentro de los factores lingüísticos y es el conocimiento del mundo. Partimos de unas, unos aspectos que van más allá de la lengua, que conocemos todos o que compartimos todos y que damos por hecho. ¿no? Entonces podemos pensar en eh, un ejemplo, el conocimiento del mundo es, algo, es un conocimiento compartido. Por ejemplo, personas eh, en el mundo comparten la idea de que cuando sale el sol amanece o cuando el sol se pone, normalmente anochece y eso implica ciertas horas del día. no pero Es un conocimiento compartido, un conocimiento universal, de alguna manera. Y luego, fijaos que dentro de estos factores extralingüísticos, tal y como pongo en esta parte final, el aspecto físico, o la vestimenta, muchas veces, son elementos que nos pueden predisponer a la hora de, de, de, de comunicarnos con una persona cómo nos vamos a comunicar la lengua que vamos a utilizar pero, lamentablemente, muchas veces esa imagen física tiene un impacto o unas expectativas de cómo esperamos que esa persona hable o cómo esperamos que esa persona se comunique. Muy bien, entonces, estos factores extrolingüísticos son elementos que en los manuales de L se, se recogen y, y, y son, son elementos que vale ver en los manuales que estáis utilizando y os voy a mostrar ahora una serie de ejemplos. Cuando, por ejemplo, en los niveles iniciales saludamos o nos despedimos, Lógicamente, la distancia y el poder social se tienen en cuenta. Eh, si os fijáis, aquí tenéis un par de ejemplos. En el ejemplo de la izquierda, unos de saludos y despedidas. Pero en el ejemplo este de la derecha, de esta actividad, habla del contacto y distancia física en saludos y despedidas y pregunta ¿no? si, en, si en el país es igual o es diferente. Aquí os muestro ejemplo de otros dos manuales diferentes en el que uno se habla de gestos, los gestos se utilizan para saludar. En, en esos casos, y ahí de nuevo la distancia y el poder social van a ser elementos que determinen la manera en que nos saludamos o en que nos despedimos de una persona. En el ejemplo que tenéis en el margen eh, derecho, los saludos y despedidas, veis que hay cuatro conversaciones, entonces intenta os pide, pide que se marque ¿no? cuál es, en cuáles se saludan o en cuáles se despiden y qué, y despiden, perdón, y qué fórmula, fórmulas utilizan. ¿no? Entonces, fijaos en ese cuadrito en donde se habla del qué tal, cómo está, recuerda a su familia, o dale, dele un beso. De nuevo, todos esos elementos del saludo, la despedida, el empleo del usted, el empleo del tú, son elementos que están marcados por esos factores extralingüísticos, por esa distancia social o ese poder social. Bien, os muestro otro ejemplo con respecto al tratamiento del tú y al tratamiento del usted, que es lógicamente las fórmulas de tratamiento están relacionadas con estos factores de los que hablamos. De nuevo, en este caso, la distancia social es determinante o el poder social y se marca, como, como en este cuadro que, de, del, del libro que, que se indica ahí del nuevo Ben, uno de, de Delsa, en donde se habla de presentaciones formales e informales y en las, en las partes informal utilizamos el tú, mientras que en la parte formal utilizamos el usted. ¿no? Entonces, estamos está marcando de esta manera. Aquí os muestro otra actividad eh, en la que se pide que se relacionen eh, las conversaciones ...con, con las, las fotografías que aparecen ahí, ¿no? Entonces, nos indica en la, en la segunda parte de esta actividad... ...que de acuerdo con la situación, las personas que utilizan... Eh, ...diferentes elementos que indican formalidad o informalidad. Entonces, fijaos que esos elementos de formalidad e informalidad... ...los hemos visto con los pronombres del tú o el usted... ...pero en otros casos eh, hay una serie de fórmulas... ...que no solamente están relacionadas con eso sino también en fórmulas léxicas que pueden tener un, un matiz más formal o más informal. Tener en cuenta que este tratamiento, el tuyo y el usted, dentro de todas las variedades que hay del español, español peninsular y todas las variedades del español en Latinoamérica, esto es un elemento muy importante, ¿no? Y es un elemento que, que tenéis que tener en cuenta cuando, estemos, cuando estéis impartiendo clase. Todos tenemos que tenerlo en cuenta, sobre todo teniendo en cuenta el contexto en el que nos encontramos, eh, si nos encontramos en un país de Latinoamérica, nos encontramos en España, o si estamos dando una variedad del español que abarque eh, más variedades que exclusivamente en la zona donde nos encontramos. En muchos casos, pues, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, eh, en, la, en mi experiencia, los, los, los manuales recogen muchas variedades de diferentes, eh, muchos elementos de diferentes variedades del español. Muy bien, aquí os muestro otro ejemplo eh, del, del extraído de de bitácora, en donde se habla de nuevo del distancia social, el poder social o el rol social, ¿no? En este caso, fijaos, se pide que se marque el tú o el usted con estas personas y nos ponen una serie de descripciones, ¿no? Hablamos de un dependiente de 35 años en una tienda, ¿qué utilizaríamos teniendo en cuenta la edad que tenemos nosotros y la edad de ese eh, dependiente? Si tenemos tratamos con un policía, como estaba hablando, del, del poder social una de las profesoras en la universidad. Eh, esto es también muy interesante porque dependiendo muchas veces del lugar en donde nos encontremos, el empleo del tú o el usted eh, va a ser prioritario uno u otro, ¿no? O cuando encontramos con un desconocido de 50 años en la calle, ¿qué, qué, qué, qué tipo de trato utilizaremos? El tú o el usted, y de nuevo, si os fijáis, estas flechas que aparecen son los usos recíprocos o pueden ser usos que no sean necesariamente recíprocos, ¿no? La madre del novio, una señora de 60 años en el autobús. Entonces, como veis, eh, aunque decís que, y habéis comentado al principio, ¿no? Que los manuales o los materiales de L no recogen suficiente información pragmática, a lo mejor no la recogen tal y como, de forma muy explícita, pero eh, implícitamente, como os estoy mostrando en todas estas actividades, hay mucho material eh, que se tiene en cuenta en estos aspectos del uso de la lengua. Muy bien, vamos a pasar, hemos visto los factores extralingüísticos, vamos a pasar al uso de la gramática, eh, la gramática y sus usos, y os planteo aquí una pregunta que Alfredo os va a eh, lanzar ahora mismo, ¿de acuerdo? En, ¿Cuáles son las funciones comunicativas del modo imperativo? Cuando estamos mos, enseñando el modo imperativo, ¿cuáles pensáis? De nuevo, esto es una, una pregunta... Que tiene respuestas múltiples y podéis seleccionar tantas como queráis. La primera son órdenes o mandatos, la segunda es el consejo, la tercera son despedidas eh, y la última son las cuatro respuestas anteriores, que serían A, B, C, D y otras funciones más. ¿De acuerdo? Entonces me gustaría que los participantes votaseis y me indicaseis eh, cuál es vuestra sugerencia en cuanto a la respuesta. Carlos, te comparto los resultados y además eh, pido disculpas a algunos de los eh, participantes que me comentan por el chat que no tienen acceso a la pantalla emergente. En el caso de Mónica, dice que su respuesta es A, B, a, B y D. En el caso de Patricia, A y B. Y en el caso de Ida, A y B. Esos son los eh, resultados. Gracias. Gracias. gracias a ti, Alfredo. Y gracias a todos por vuestras votaciones. Bueno, me alegra ver que las cuatro respuestas anteriores... Y otras tienen un 57%, ¿de acuerdo? Puesto que es, la, es la, la, más de la mitad y es lo que estáis en lo cierto y lo vamos a ver ahora. O sea, hay órdenes y mandatos, hay consejos, hay despedidas, hay sugerencias, pero hay muchas más y son las que vamos a ir viendo ahora, como os voy a mostrar. Cuando hablamos del imperativo, eh, lo primero que nos viene a la cabeza es la orden, ¿no? Y aquí tenéis el ejemplo en el número uno. Cuando alguien le dice a alguien, sal de aquí. ¿De acuerdo? Pero fijaros que cuando yo utilizo ese imperativo y digo, sírvete otra copa, si quieres, ahí no estoy ordenando, sino teniendo en cuenta el contexto o contextualizando, puede ser realmente una oferta, ofreciéndole a alguien hacer algo. Cuando yo digo, perdóname, estoy utilizando un imperativo y lo que estoy haciendo es disculpándome. O cuando yo le digo a alguien, por ejemplo, me estoy despidiendo de una persona y le digo, pásatelo bien, en ese caso... No le estoy ordenando algo, sino lo puede, lo puede utilizar como una especie de despedida, el uso del imperativo. En el número 5, el ayúdame con el examen, por favor, ahí estamos haciendo una petición. No estamos ordenando, sino que estamos pidiendo, de alguna manera. Se puede utilizar, lógicamente, este uso del imperativo por sí solo, sin contexto, puede interpretarse de muchas maneras. Pero podéis imaginaros que en estos contextos tiene esta intención. O cuando yo a alguien le digo, compra esa marca porque es más barata. Ahí estamos hablando de una sugerencia. También se puede entender como que le estoy diciendo a alguien que haga algo, pero puede tener ese matiz de sugerencia. O cuando yo a alguien le digo, haz más ejercicio y así te sentirás mejor. Puede ser una orden, pero en algunos contextos, de nuevo, puede entenderse, digamos, como, como un consejo. O el último ejemplo que tenéis en el número 8, cuando digo, atrévete a hacerlo y verás, ahí estamos amenazando. Entonces, básicamente, con esto os quiero mostrar que cuando muchas veces, eh, como docentes de ELE, cuando estamos eh, enseñando eh, aspectos gramaticales, que es parte de nuestra función también, a veces nos centramos mucho ¿no? en, en, en usos, eh, partimos más, pero a veces por deformación o porque, lógicamente, la gramática tira bastante y es importante que el alumno sepa su tiempo verbal, etcétera, Partimos más de la gramática que de la función. ¿no? Entonces, en este caso, esta pequeña reflexión os quiero hacer ver que, que tengáis muy presentes las funciones antes que la gramática en muchos casos. O, si estáis enseñando gramática, mostrar todo el tipo de función de un aspecto gramatical. En este caso hablamos de un modo verbal, que es el modo imperativo y fijaos la riqueza de funciones que puede tener cuando estemos dando clase. Muy bien. Entonces, esto nos hace pasar al siguiente aspecto teórico, que son los actos de habla. Los actos de habla son... En, son digamos, eh, elementos dentro de la, de la pragmática que están relacionados, muy relacionados directamente con lo que son las funciones de la lengua, ¿de acuerdo? Las funciones eh, de, de lo que expresamos, ¿vale? Esos son actos de habla. Entonces, vamos a ver un montón de ejemplos, os voy a mostrar muchos ejemplos de nuevo a través de materiales, pero antes de mostraros los ejemplos, os quiero, quiero un poco recordar el contenido teórico de estos actos de habla y, y el elemento, un elemento que, que Austin desarrolló sobre los actos de habla, que hizo una clasificación que los dividió en esas tres partes, lo que veis ahí, el acto locutivo, el ilocutivo y el perlocutivo. Entonces, para Austin el acto locutivo es cualquier acto de habla. Entonces, por el mero hecho de decir algo, eh, el hecho de decir algo, yo estoy produciendo un acto de habla y ese acto de habla tiene un significado. ¿no? Entonces, eh, os pongo aquí un ejemplo, cuando yo a una persona le digo, ven aquí, el hecho, por el hecho de denunciar, de emitir el enunciado ven aquí, ese ven aquí es un acto locutivo en sí. Entonces, todos los actos de habla de alguna manera son locutivos. Pero dentro de, de esta clasificación, dos de los aspectos más interesantes, lógicamente, a partir de los actos, de los actos locutivos, son lo que es el acto ilocutivo y el perlocutivo. El, el acto ilocutivo es lo mismo que se denomina fuerza ilocutiva. En algunos casos habéis oído hablar de lo que es la fuerza ilocutiva. Y básicamente la fuerza ilocutiva es que cuando yo emito algo, como en este caso el ven aquí, eh, eh, la fuerza elocutiva de ese acto de habla hace que, que ese acto de habla tenga una acción o se produzca una acción. Entonces, cuando yo a una persona le digo ven aquí, como veis aquí, la fuerza elocutiva de mi acto de habla es que esa, esa persona, básicamente, pues, se mueva del lugar donde se encuentra y se dirija hacia mí, hacia donde estoy yo. ¿De acuerdo? Eso es la fuerza elocutiva de ese acto de habla. Entonces, cuando yo digo ven aquí, queda muy clara cuál es la fuerza elocutiva. Entonces, el acto perlocutivo, que es el efecto también, que se denomina, o el efecto perlocutivo, es el resultado de ese acto de habla. Entonces, eh, en ese caso, lógicamente, el resultado es lo que veis en esta, en esta imagen final. Es que esa persona que se encontraba en un lugar ha llegado al, a donde me encuentro yo. Entonces, mi, mi acto locutivo, que es, es, es esa, esa, esa petición, eh, tiene una fuerza y esa fuerza tiene unos efectos y esos efectos han sido... Eh, han tenido éxito, por decirlo de alguna manera. ¿De acuerdo? Entonces, con esta, con esta idea vamos a ver un montón de ejemplos. Os voy a mostrar ejemplos de nuevo extraídos de diferentes eh, manuales de L. Pero antes de pasar a eso, eh, aquí lanzo una pregunta. Hay una serie de componentes que contribuyen que esa fuerza elocutiva varíe en un enunciado. Entonces, vamos a ver o a repasar una serie de componentes que hacen que esa fuerza elocutiva puede variar. Y os voy a mostrar ejemplos. ¿no? Imaginaos la entonación. O el uso de la puntuación en el lenguaje escrito. Pues os traigo este ejemplo que lo vais a ver es de una actividad extraída de un manual de difusión del ventilador. Fijaos la pregunta. Tenemos aquí dos preguntas. Una pregunta es tú sabes la hora que es y la pregunta al lado es exactamente la misma. Pero fijaos que si yo cambio la entonación, yo eh, lógicamente tengo que contextualizar. Entonces, yo al, al enunciar la pregunta, tú sabes la hora que es, yo puedo estarle preguntando a una persona, básicamente, la hora que es y nada más. Tú sabes la hora que es y esa persona me puede responder y me puede decir, pues, son las eh, siete y media, ¿de acuerdo? Pero eh, si yo emito esa pregunta con una detonación diferente y marco el, el pronombre y el verbo, digo, tú sabes la hora que es sobre todo el, marcando el pronombre inicial, tú sabes la hora que es. Entonces, podemos pensar en un contexto totalmente diferente. Y podemos pensar en un contexto de, pues, imagino la, la, la típica situación de que puede haber, eh, eh, no sé, unos padres que, que, que han permitido a su hijo que salga por la noche de fiesta y le han dicho que llega a las 12 de la noche y aparece a la una y media. Entonces, en ese contexto los padres le dicen, tú sabes la hora que es, entonces, fijaos que en ese caso la entonación hace que la fuerza locutiva de ese enunciado cambie totalmente. Lógicamente, en ese caso, los padres no están preguntando a la hora al chico, sino lógicamente que están recriminando y que ha llegado demasiado tarde. Entonces, fijaos que la entonación es un elemento interesante ¿no? en la fuerza locutiva. De nuevo, cuando estamos impartiendo clase, pensar en eso y pensar en los dobles sentidos que pueden tener las preguntas. Otro componente que contribuye a que varía la fuerza locutiva es el orden de las palabras. Entonces, pues fijaos que yo puedo decir no me gusta la sopa, puedo decir la sopa, con una pausa, no me gusta. Entonces, pues, básicamente estoy diciendo lo mismo, pero la intención varía. La intención, de alguna manera, yo puedo decir ehm, no me gusta la sopa en general, o si yo marco la sopa no me gusta, el significado puede ser básicamente el mismo, pero estoy enfatizando, enfatizando el hecho de que eso es algo que no me gusta. ¿De acuerdo? Entonces, la intención, la fuerza locutiva es... A ver, lógicamente tenemos que tener un contexto, ¿no? O sea, no podemos decir que las dos frases son totalmente diferentes. El mensaje que se quiere transmitir es el mismo. Pero el énfasis hace que esa fuerza elocutiva de ese enunciado varíe. Y yo, al emitir el segundo enunciado y marcar el aspecto que no me gusta al principio, estoy enfatizando de alguna manera el hecho de que eso es algo que no me gusta. El verbo que yo utilizo en un enunciado, lógicamente, hace que la fuerza elocutiva también varíe. Fijaos cuando yo hago una invitación. Y hablamos de las invitaciones y os mostraré ejemplos de nuevo en alguna otra diapositiva sobre las invitaciones. Fijaos la primera, cuando digo, venga, ven a cenar a casa esta noche. Yo ahí estoy invitando y es una manera diferente a, quieres venir a cenar a casa esta noche. Quizá la fuerza elocutiva en esta invitación, digamos en el primer ejemplo, el venga, ven a cenar a casa esta noche, estoy dando más énfasis, por decirlo de alguna manera, a, a esa invitación, o estoy realizándolo en, de alguna manera más enfática así, y a, a, a, marcando el hecho de que queremos que esa persona venga a cenar con nosotros esta noche. Mientras que al hacer la pregunta, quizás estoy dando un poco más de opciones o estoy dejando un poco más de libertad al interlocutor. El tiempo verbal en el enunciado, lógicamente, es algo que también va a contribuir que la fuerza elocutiva varíe. Fijaos, cuando hablamos del, del consejo, y hemos visto antes como acto, acto de habla el, el, los consejos, eh, yo puedo aconsejar a alguien diciendo, debes cuidarte más, pero yo puedo aconsejar, aconsejar a alguien utilizando, deberías cuidarte más, el, el, el tiempo de condicional. Entonces, cuando yo utilizo el, el presente indicativo o el condicional, esa fuerza elocutiva de nuevo varía, ¿no? Yo creo que el, el empleo, no en este caso del condicional, va a, hacer, va a dar más opciones, va a dar que, nos va a hacer que, que esa persona, ese ese interlocutor con el que estamos hablando tenga, digamos, algunas, op algunas opciones más, mientras que al utilizar el presente yo estoy haciendo un consejo mucho más, eh, más fuerte o, o con menos opciones. Y, por último, como, como hemos visto y todos habéis estado de acuerdo, el contexto es fundamental, ¿no? Entonces, si yo digo una frase de, como, como aparece ahí, ¿no? Totalmente en en en descontextualizada yo digo, te ruego que me disculpes, pero la he perdido. Entonces, si digo, te ruego que me disculpes, pero la he perdido, Fijaos que en esa frase, totalmente descontextualizada, ese «la» y ese «perdido» pueden estar refiriéndose a diferentes cosas. Eh, el «perdido» tiene diferentes significados. Yo puedo perder a una persona o puede que esa persona fallezca y se ha perdido, eh, y la hemos perdido, de alguna manera. Eh, o yo puedo perder un objeto también. Y ese «la», lógicamente, esos deípticos descontextualizados pueden hacer referencia a diferentes cosas entonces la fuerza ilocutiva puede variar o la interpretación de ese enunciado puede variar totalmente dependiendo de los referentes a los que nos a los que nos estemos, nos estemos refiriendo o marcando de alguna manera. bien, entonces, hablando, hablando del contexto, como un elemento importante, os quiero mostrar que, y que, que seáis conscientes y que recordar, ¿no? que el, el contexto varía dependiendo de los tipos de comunicación que estemos utilizando, ¿no? La comunicación cara a cara, como tenéis ahí, lógicamente es una comunicación en donde tenemos una serie de elementos muy importantes, tenemos eh, una persona delante de otra con unos referentes, eh, unos elementos deísticos que están, eh, en, digamos, en, tienen la visión, las dos personas que están hablando de esos elementos deísticos, mientras que si tenemos una comunicación mediada por medio del teléfono, por medio de internet, etc., no compartimos ese mismo espacio físico. Entonces, al no compartir ese espacio físico, lógicamente se pueden, pueden producir diferentes malentendidos. Lo mismo que ocurre que en, eh, con la comunicación sincrónica o asincrónica. Cuando la comunicación se produce en el momento y es sincrónica, eh, aunque no compartimos ese espacio, porque podemos tener una comunicación sincrónica por medio de un chat, por ejemplo, eh, sí que compartimos el tiempo, ¿no? El, el, el, momento, el espacio temporal, de alguna manera. No el espacio físico, pero sí el, el tiempo pero una comunicación asincrónica no se comparte. Entonces, lógicamente, las referencias en esos mensajes, pues es probable que, que, que se interpreten de una manera, para la persona que emite el mensaje, eh, las interprete de una manera a, a, que puede ser diferente a las que las va a interpretar la persona que recibe ese mensaje. ¿no? Y hay una serie de elementos paralingüísticos, como hemos hablado, eh, hemos mencionado algunos, eh, el volumen de la voz, la velocidad de los enunciados, la entonación como hemos visto antes, la longitud de las sílabas, la risa, los gestos, las sonrisas, etcétera, Todos esos elementos son elementos paralingüísticos que transmiten muchísima información y, lógicamente, dentro de esos factores extralingüísticos que hemos visto antes, son elementos añadidos a los factores intralingüísticos que van a hacer que el, el enunciado que yo emito como emisor puede estar interpretado por, por el receptor de una manera diferente, ¿no? Básicamente, si no tenemos la risa o no tenemos eh, la velocidad del enunciado, eh, cuando nos estamos comunicando por un chat, podemos utilizar emoticonos o podemos utilizar otros elementos que estén, digamos, reflejando esos, esos elementos el volumen de la voz, podemos escribir un mensaje en mayúsculas, ¿no? Para mostrar el enfado, para mostrar que estamos hablando en voz alta, pero, lógicamente, las interpretaciones pueden ser varias. Muy bien, entonces, pasamos a ver ejemplos relacionados con los actos de habla, como hemos visto la teoría en los, en los diferentes manuales. Os muestro este ejemplo de un nivel B1 en el que se habla de invitaciones en este manual y fijaos que se habla de recursos para o para rechazar. ¿no? Y es muy interesante ¿no? el, el, el cuadro que aparece abajo que, que, que, ¿no? que, que marca el hecho de un, un elemento, digamos, que va más allá de la... De la de, la, de lo que es la forma lingüística. ¿no? Yo puedo invitar utilizando todas esas fórmulas, pero a la hora de aceptar o rechazar una invitación tengo que hacer algo más. Y como nos indica en ese fíjate, en ese R4 nos dice que cuando rechazamos una, una invitación normalmente solemos dar una explicación que introducimos con, a veces, es que. Se puede introducir por otras maneras, pero a veces decimos, es que no puedo hacer esto, es que no puedo hacer lo otro, como tenéis ahí en el rechazo. ¿no? Y luego, bueno, vamos a ver diferentes fórmulas de, de invitación, como veis ahí, podemos decir, ¿quieres? ¿te apetece? ¿te invito? ¿vamos a o por qué no hacemos tal cosa? Nos, nos sugieren ahí, entonces volvemos de nuevo a lo que hemos visto antes, ¿no? Cómo la forma gramatical puede tener diferentes funciones, y aquí partimos de la función y vemos un amplio abanico de estructuras gramaticales, o incluso a veces estructuras léxicas que se pueden utilizar para, para invitar. Os muestro aquí otro ejemplo en, del... De este, de este manual, un manual reciente de SHEL, Experiencias, Experiencias Internacional 2, en donde hay una pequeña actividad donde se tiene que marcar si las frases sirven, fijaros aquí hablamos de proponer, rechazar o aceptar, ¿no? Proponer, de nuevo, hasta qué punto una propuesta es una invitación o es una, una petición, ¿no? O sea, ¿qué, qué delimita que, que, que cuando estemos invitando no estemos proponiendo o no estemos eh, pidiendo algo, no? Entonces, hay muchos elementos contextuales, o factores, como decíamos, extralingüísticos que van a marcar eso. Os marco aquí un par de ejemplos que me parecen muy interesantes. Fijaros, esa invitación, yo puedo invitar a alguien eh, diciendo podemos hacer la ruta literaria. Ese podemos puede ser una invitación o puede ser una propuesta, pero hasta qué punto es una cosa u otra. O fijaos que esa propuesta se puede realizar simplemente con un presente de indicativo también, utilizando una pregunta, y si hacemos tal cosa, ¿no? Entonces, fijaos que hay estructuras, de nuevo, gramaticales que no están necesariamente enlazadas con un tiempo verbal en concreto o que hay tiempos verbales que pueden tener diferentes matices. ¿no? Entonces, eso es lo que, de nuevo, como docentes, cuando estamos marcando, eh, digamos, o estamos enseñando esos, esas funciones, yo creo que es importante mostrar a, a los distintos, a nuestros alumnos, cómo toda esa variedad, ¿no? toda esa riqueza de, de elementos, lingüísticos sencillos que pueden implicar o pueden marcar en estos tipos de actos de habla. Bien, os muestro otro ejemplo relacionado con las peticiones, eh, que también resulta muy interesante. Aquí hace, en esta, en esta actividad, fijaos que, que, se, que hace una distinción entre lo que fórmulas para pedir permiso o para pedir un favor. ¿no? En algunos casos, unas cosas, o sea, cuando yo digo le importa sí o puedo abrir, en un caso yo estoy pidiendo permiso o en otro caso le estoy pidiendo a alguien que haga algo. Pero lo más interesante es lo que aparece en el B también aquí, ¿no? Eh, cuando pregunta de las formas anteriores cuáles son las más directas, ¿no? Y estamos hablando muchas veces de nuevo de los factores, de nuevo volviendo a los factores, estamos hablando de actos de habla, repeticiones, pero factores extralingüísticos. ¿Qué hace que esas fórmulas en las que yo pido permiso, pido un favor, sean más directas o sean menos directas? Y, de nuevo, reflexiona con esta otra pregunta que os acabo de marcar de qué factores crees que depende escoger una u otra. O sea, que aquí el libro nos hace reflexionar esos factores extralingüísticos de los que estábamos hablando al comienzo. Muy bien. Aquí os muestro otro ejemplo de actos de habla. ¿no? En este caso, volvemos de nuevo a una serie de verbos y a la derecha os da opciones de, de, de diferentes, digamos, actos de habla o formas que se pueden utilizar para protestar, despedirse, pedir, felicitar, recomendar, dar las gracias por poner, etc. Y marco un par de ellas, interesante es la recomendación. Fijaos que muchas veces cuando enseñamos el tener que lo enseñamos ¿no? para, para expresar obligación, ¿no? Y fijaos que en este caso, teniendo el contexto, en realidad se, se está utilizando como una recomendación, ¿no? No es una obligación, ¿no? Pero se puede utilizar para recomendar algo, ¿no? Pensamos muchas veces cuando enseñamos recomendaciones, podemos decir, pues yo creo que deberías hacer esto o... Yo creo que te gustará hacer esto, o quizás os ocurran algunas otras formas fórmulas para recomendar. En este caso, fijaos que he utilizado la forma tener que, y luego os marco otra, la petición, ¿no? De nuevo, una petición con el presente de indicativo. No tenemos que pedir, me puedes, me dejas, no, simplemente me das. El presente indicativo para pedir. En muchos casos, a lo mejor cuando estamos haciendo peticiones, puedes, el verbo poder se utiliza mucho, ¿no? Muchas veces simplemente reflexionar que solamente el, el acto de habla de petición se puede utilizar... Con un, o se puede realizar con un presente indicativo. Aquí vuelvo a, a algo que habíamos comentado antes, que os he mostrado, de la fuerza ilocutiva y la entonación en este caso, de los actos de habla, y es una actividad que os he comentado, os he puesto el ejemplo número uno, el tú sabes la hora que es, eh, y ahora os quiero marcar el número ocho, para que veáis que te quieres dormir y la entonación, ¿no? los diferentes significados, esa fuerza ilocutiva. Cuando eh, yo a una persona veo que está bostezando y, y le hago la pregunta, ¿te quieres dormir? Eh, pues esa persona puede responder necesariamente y dice, está diciendo, pues sí, sí me quiero dormir ahora mismo, gracias, y me voy a la cama. Pero fijaos que cuando eh, esa misma pregunta la realizan eh, unos padres a un grupo de niños, a un niño, por ejemplo, que son las 3 de la mañana y sigue jugando y le dice, ¿te quieres dormir? En este caso no están básicamente esa entonación o ese marcar, esa, esa pregunta, ¿no? Esa pregunta retórica, como aparece ahí, eh, tiene una fuerza locutiva totalmente diferente que, en realidad, la fuerza locutiva no es una petición, sino que es una orden. ¿no? Fijaos que esas preguntas teóricas te retóricas perdón, se utilizan como órdenes, en realidad. ¿no? Entonces, de nuevo, un uso de una pregunta que, en realidad, no es una pregunta, sino que es una orden y no estoy utilizando el imperativo, como hemos visto antes. Muy bien, pasamos a otro aspecto teórico, que es el tema de la imagen social, que, que, que, que crearon, que comenzó el antropólogo Goffman con la, la idea de la imagen social y que luego retomaron Brown y Levinson en su modelo de cortesía social, en el que básicamente ellos dicen que, que todo el mundo tiene que conservar esa imagen y que esa imagen está ligada a lo que es a la cortesía verbal, ¿no? Eh, la, ellos dicen que la imagen social o pública, pues uno tiene, puede perder esa imagen, puede mantener esa imagen o puede incrementar esa imagen, entonces, lógicamente... Ellos, ellos dicen en su teoría de, de la cortesía que la imagen es algo a lo que tenemos que prestar atención cuando estamos interactuando porque podemos invadir el espacio de otra persona, podemos dañar la imagen de otra persona, podemos dañar nuestra propia imagen, nos la pueden dañar, entonces es importante mantener ese equilibrio. ¿no? Y a partir de ese, de ese modelo ellos crearon lo que son la imagen positiva y la imagen negativa y os pongo a decir estas dos imágenes un poco para para que veáis o que reflejen un poco lo que es la imagen positiva. Como veis ahí, la positiva es el deseo de ser apreciado por los demás y que otros compartan esos mismos deseos, el deseo de mostrar solidaridad, que todos unidos, el deseo de, de, de preocuparse por la otra persona, de que esa persona se preocupe por nosotros, de mantener ese tipo de unión, mientras que la imagen negativa no quiere decir que sea mala, sino que eh, es el deseo de, de que nadie nos imponga nada. De que, de que tengamos libertad de acción y que podamos admirar nuestro propio territorio, como dice ahí, y de que no nos impidan hacer las cosas, ¿no? O que no nos dificulten hacer las cosas. Por eso veis esa imagen de esa persona parando al otro. Es como, deja mi espacio personal y no me invadas, ¿no? Entonces, esos son los dos conceptos de imagen positiva e imagen negativa. Es un modelo de cortesía verbal que ha sido muy criticado porque es un modelo eh, que, que, que, que, que, digamos se centra muy bien más en las, en, las, en las culturas occidentales que las orientales y es un modelo también demasiado extremo no y se ha criticado con, con, con lógicamente con lógica puesto que, que se ha dicho que, que no todos los actos de habla como hablan como dicen Brown y Levinson son amenazan a la imagen y no estamos constantemente amenazando a la imagen pero sí que es un elemento interesante que creo que podéis tener en mente y que de hecho os mostraré que, que, que lo reflejan los, los manuales yo os muestro estrategias relacionadas con la, la imagen positiva y la imagen negativa, ¿no? Entonces, con la imagen positiva, si os fijáis, hay una serie de estrategias que lo que estamos haciendo es ocuparnos del receptor, por ejemplo, en alguna de ellas, exagerar algo que nos interesa al receptor, marcar elementos intergrupales para, para acercarnos a sus interlocutores buscando el acuerdo y evitando el desacuerdo. Entonces, si os fijáis, todos esas son las estrategias relacionadas con la imagen positiva y la imagen negativa lo que estamos haciendo es emplear estrategias en las que intentamos que no nos invadan, ¿no? Entonces, eh, la indirección es un elemento de la imagen negativa que estamos haciendo, que eh, esperamos que no, que no nos invadan ese espacio. Entonces, al ser indirecto, estamos intentando no invadir el espacio de esa persona. Cuando preguntamos damos rodeos en vez de preguntar directamente, minimizamos la, la imposición a la hora de preguntar, nos disculpamos, o impersonalizamos. Entonces, todas estas estrategias eh, están relacionadas con una imagen o con otra, con la idea de de unirnos con la imagen positiva o con la idea de dejar este espacio del que hablamos en esta imagen negativa. Entonces, aquí os muestro, fijaos, una, una actividad del ventilador, de nuevo, en donde se habla de las peticiones, me echas una mano, fijaos en la pregunta B, ¿no? Habla de estrategias para pedir un favor. Y vemos, y nos pregunta, hace reflexionar al alumno en qué diferencias se ven entre unos enunciados y otros. Entonces, fijaos que ahí habla de una serie de estrategias, uno, dos, tres y cuatro, y las que más me interesan o las que me quiero centrar en este caso, es la estrategia 3, en la que apelamos a la imagen positiva de nuestro interlocutor. O la 4, en la que insinúas de manera indirecta que necesita ayuda. O sea, fijaos que aquí los manuales han tenido en cuenta este elemento de la cortesía verbal y han, se reflexiona a partir de ellos, ¿no? Entonces, cuando apelamos a la imagen positiva, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos intentando eh, mostrar un aspecto bueno de esa persona, ensalzar, algo bueno, como por ejemplo, veis ahí, sé bueno o ayúdame ayúdame a subir las maletas, anda. no Y a una persona conocida, ¿sería usted tan amable de...? Son solo dos pisos, en este caso estamos utilizando, eh, apelando, digamos, el ama la amabilidad de esa persona, apelando a esa imagen positiva, mientras que de alguna manera, al ser indirectos, estamos intentando no invadir ese espacio. no Entonces estamos utilizando, digamos, estrategias relacionadas con la cortesía, negativa. Entonces, veis ahí, por ejemplo, el hecho de que cada día meto más cosas en la maleta, creo que necesito un gimnasio, ¿no? Entonces, todo eso, lo que estamos haciendo es pidiendo ayuda, para que nos ayuden a subir, perdón, las, las maletas y simplemente a decir, cada día meto más cosas en la maleta, no estoy haciendo ninguna referencia a que me ayuden, sino simplemente estoy haciendo un comentario para ver si alguien eh, de alguna manera puede coger esa indirecta, ¿no? O puede entender esa en indirecta o es eh, a un Uf, eh, no, es esto de que no haya ascensor resoplando, ¿no? Fijaos en ese contexto de nuevo. Lo que estoy intentando es, de alguna manera, a lo mejor solicitar esa ayuda utilizando una estrategia relacionada con la cortesía negativa. Muy bien. Eh, un aspecto más, el último aspecto teórico, no os quiero tampoco aburrir mucho más, habéis visto que hemos cubierto unos cuantos, es un aspecto interesante que es el tema de la mitigación y la agravación que está relacionado con lo que acabamos de ver, con la cortesía entonces, la mitigación son todos esos mecanismos que se utilizan para minimizar la amenaza a esa imagen, ¿no? Entonces, fijaos esa pregunta, ¿no? Que está relacionada un poco con la actividad que acabamos de ver. Cuando yo digo, me preguntaba si quizás, quizás ustedes pudieran ayudarme a subir esa caja. Fijaos, en esa, en esa fórmula de, de, de petición, yo he marcado, he subrayado tres elementos relacionados con la mitigación. Uno es el verbo preguntar. El verbo léxico en sí, preguntar ya, lógicamente, es un elemento léxico que está intentando minimizar la imposición a una otra persona, ¿no? Yo me estoy preguntando a mí mismo a la hora de pedir algo. Fijaos el tiempo verbal que yo estoy utilizando, que no es el presente, me pregunto, sino el imperfecto, me preguntaba. Fijaos el quizá lo que está haciendo es mitigar de nuevo, dando opciones, y a la hora de pedir yo puedo decir, puedes ayudarme. El puede, sería el presente indicativo, que es el más directo. Podrías ayudarme el condicional, pero fijarnos que en este caso estoy utilizando el imperfecto del subjuntivo. ¿Pudieran ustedes ayudarme a subir esta caja? Entonces, son elementos relacionados con esta mitigación, que los, los empleamos de alguna manera cuando estamos comunicándonos, ¿no? Y que están relacionados con lo justo, con lo que acabamos de, lo que acabamos de ver antes, ¿no? Anteriormente, que es el tema de la, de la cortesía negativa, de la imagen negativa, en este caso, de la que hablábamos. La grabación es el fenómeno opuesto. Son los mecanismos que se utilizan para intensificar el acto de habla y que incrementan esa amenaza ¿no? a la imagen del destinatario. Entonces, fijaos... Eh, cuando yo digo, oye, estoy muy cansado y quiero dormir, puedes tratar de no hacer tanto ruido, me parece una falta de respeto enorme. Entonces, estoy utilizando ahí diferentes tipos de eh, adjetivos, diferentes tipos de adverbios, que están haciendo ¿no? intensificar, digamos, ese acto de habla, y lógicamente estoy, es, hacen que se incremente la imagen, eh, la amenaza a la imagen de ese destinatario. Entonces, aquí os muestro una actividad de agencia L en donde aparecen unos elementos muy interesantes para suavizar opiniones del nivel B2. Uno de ellos, por ejemplo, es el empleo de cuantificadores o partículas. Cuando yo quiero suavizar algo, ¿no? Y cuando digo, ¿te gusta mi vestido? Fijaos el ejemplo que he puesto ahí, ¿No dice que aparece ahí, perdón. Te queda un poco estrecho, ¿no? Fijaos que ese un poco lo que está haciendo es mitigar. Está intentando eh, atenuar de alguna manera las opiniones o suavizarlas, ¿no? O tenemos otro recurso que Marco marcado ahí, que son los diminutivos, ¿no? Los diminutivos tienen diferentes funciones, pero cuando enseñamos los diminutivos lo que estamos haciendo es intentar, lógicamente, suavizar o atenuar las opiniones que tenemos o la visión que tenemos de algo, ¿no? Ahí tenéis el ejemplo, por ejemplo, cuando dice, bueno, ¿qué tal el niño de Gloria? Dice, un ceillo como todos los bebés. Fijaos, el empleo de ese diminutivo lo que está haciendo es atenuar, digamos, el hecho de que no queremos ser muy directos a la hora de describir, a la hora de utilizar feo y utilizo feillo. O tenemos las formas impersonales que hemos visto antes, no como, una, como un elemento que hace que, que, que no estemos pidiendo a una persona que haga algo. En este caso, a Jorge le podemos decir que tiene que estudiar mucho, pero al decir hay que estudiar más, lo que estoy haciendo en esa impersonalización es suavizar digamos esa petición no y no ser demasiado directo a la, hora, a la hora de pedir algo o de, o de ordenar algo. Muy bien, pues esto es un poco lo que os tenía que contar sobre los aspectos teóricos y, eh, y, los, eh, y, y los libros de L. Os quiero mostrar aquí un poco eh, cómo los materiales didácticos, a continuación, ¿no? cómo los materiales didácticos de L todos estos libros que os he mostrado muchas, aparecen los elementos pragmáticos, aunque no aparezca la palabra pragmática, en algunos casos sí aparece, pero por ejemplo, como veis aquí en Habla Internacional, no habla de recursos eh, pragmáticos, sino de recursos comunicativos, que básicamente es lo mismo. O sea, lo que estamos haciendo a la hora de esto, estamos utilizando elementos comunicativos para hablar de hábitos en el presente, relatar experiencias pasadas, etcétera, que están relacionados con el uso de la lengua. O fijaos aquí en el, en el manual este de SGEM, vitamina C, habla de contenidos funcionales, ¿no? En vez de eh, recursos comunicativos, pues en este caso emplea recursos funcionales que básicamente están relacionados, de nuevo, con el uso de la lengua. O sea, que de alguna manera, lo que son los elementos relacionados con la pragmática del uso de la lengua están ahí. Os muestro aquí el ejemplo de nuevo avance superior. En este caso, fijaos que aquí sí que habla de contenidos pragmáticos, ¿no? Y prácticamente los menciona ahí, ¿no? Habla de contenidos funcionales socioculturales, como tenéis en el medio, que están relacionados, pero en otro caso, ahí los enmarca o los marca claramente como contenidos pragmáticos. El valor de los diminutivos, como acabamos de ver, o recursos para nuestra resignación, etcétera, etcétera. O os muestro aquí otro ejemplo del nuevo Ben, en donde se habla en sí de competencias pragmáticas. Aquí directamente expresa estas competencias pragmáticas y las, y las explica, ¿no? O sea, explica directamente lo que vamos a hacer. Hablar de esto, preguntar por una dirección, etcétera, etcétera. Las denomina competencias pragmáticas. O aquí tenemos otro ejemplo, el de Experiencia Internacional 1 de Schell, en donde habla de pragmática. En, en, en su libro, en la unidad, habla de elementos como saludar, despedirse, dar y pedir información, hablar sobre lenguas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien, os quiero mostrar aquí algunos ejemplos más de que cuando estéis utilizando esos manuales, todos esos elementos contextuales están ahí. Y se muestran con estas imágenes. Cuando yo tengo un diálogo, lógicamente, la mayoría de los manuales contextualizan hoy en día. Ya no solamente contextualizan con los libros de texto y con esas imágenes, sino que en muchos casos se contextualiza también con vídeos. no Muchos ya aparecen con vídeos. Aquí os muestro otro ejemplo de un bar en donde aparece la típica caja con la comunicación para preguntar y dar información de los ingredientes de un plato. ¿no? O os muestro esto de aquí, en el que... Aquí se trata específicamente de los gestos, ¿no? Y cómo esos gestos tienen un significado. Estamos hablando, de nuevo, de factores extralingüísticos. O este ejemplo de habla internacional 2, de difusión, en donde aparece una serie de, de gestos y una serie de elementos debajo y hay que relacionar lo que indica cada uno de ellos, ¿no? O sea, fijaos que, que los manuales sí que, sí que lo cubren, ¿no? Cubren muchos aspectos, aunque en un principio penséis que no, sí que cubren muchas cosas. O, como esto de aquí, ¿no? en, en, lo, lo hemos visto en estas cajas para donde aparece dar consejos, eso os sea, aparece una serie de formas, eh, de funciones que no están relacionadas, lógicamente, no solamente con la lengua, sino muchas veces hay elementos léxicos. Lo mejor es o va muy bien hacer tal cosa. O sea, que hay elementos léxicos, formas léxicas, estructuras que nos pueden servir para una, una de las funciones que hemos visto, no solamente el tiempo verbal, como puede ser, debe o debería o puedes. Eh, os muestro un ejemplo en, el, en la parte de la derecha, de invitaciones, también, de este manual, del Embarque 1, en donde aparece una serie de fórmulas para invitar, para aceptar o para rechazar, como hemos visto antes, entonces, si os fijáis, se trabajan mucho de nuevo las funciones, el uso de la lengua, y es interesante ver que en algunos manuales, como ocurre aquí en el aula internacional 2 en difusión, en donde, fijaos que se, se reflexiona ¿no? a la hora de pedir en un nivel A2, eh, ¿Cómo esa petición pasa de más formal a menos formal? Con ejemplos, como podéis ahí, me podrías dejar, me puedes dejar o me dejas, ¿no? Utilizando el condicional, el presente o utilizando el presente del poder o utilizando el verbo en presente de indicativo. Eh, tenemos ejemplos a la derecha para pedir y conceder permiso o dar excusas o justificarse. O sea, fijaos que se, se trabaja o se hace reflexionar ¿no? al, al aprendiente sobre estos elementos relacionados directamente con el uso de la lengua. Y os muestro... Un par de, de ejemplos más aquí. En, esto es una actividad que me parece muy interesante, ¿no? Fijaos que dice son importantes, dice arriba os leo. Son importantes las preguntas, pero también quién las hace, a quién o con qué fin, ¿no? Algunas preguntas son indiscretas o adecuadas dependiendo de la situación de las tres situaciones siguientes, una es indiscreta y las otras dos no lo son. Entonces tenemos dos amigas que se encuentran en la calle después de varios años sin verse, ¿no? Fijaos, todos estos elementos contextuales, factores extralingüísticos, no se han visto desde hace tanto tiempo, son dos amigas. Una dice, Florencia, ¿cuánto tiempo? Si sí, los inverte, qué maravillosa sorpresa. Pero cuéntame, ¿qué tal tu vida? ¿Te casaste? ¿Tuviste hijo? Uy, me casé a los 23 años, me separé y me volví a casar, ahora tengo dos peques y uno en camino. Y tú, Entonces, tenemos esa actuación. Luego tenemos otra en el médico, en el que el paciente dice, ¿qué edad tiene? El paciente dice 48 años recién cumplidos. Luego dos amigos se encuentran en la calle y uno dice tengo un nuevo trabajo, qué bien, ¿y cuánto cobras? Pues fijaos, ¿no? Que aquí se hace reflexionar sobre el contenido, ¿no? Estamos hablando de la pragmática y nos podemos ir a la parte social, ¿no? A la parte de la sociopragmática. En donde se tienen en cuenta, lógicamente, diferentes factores, como hemos dicho, extralingüísticos, pero en estas circunstancias, en estos contextos, ¿no? En lo interesante que es ver que, en este caso, o sea, dos amigos que se encuentran en la calle, eh, cuando a uno le dice tiene un nuevo trabajo y el otro dice cuánto cobras, dependiendo de, del, del contexto eh, en el que nos encontremos, si en un contexto, por ejemplo, del español peninsular o en diferentes países de Latinoamérica, puede que esa pregunta sea o no sea indiscreta porque hay diferentes factores, también dependiendo de los dos amigos, si son amigos conocidos o no lo son, el hecho de preguntar la edad, si estamos en el médico, pues puede ser algo que sea totalmente aceptable en esta situación, pero a lo mejor en otra situación es algo totalmente indiscreto, o desde el punto de vista cultural, en otras culturas es algo totalmente inaceptable o es algo totalmente aceptable, ¿no? Como hablar del dinero, o hablar de las edades, o de la orientación política, por ejemplo, ¿no? Os pongo aquí otro ejemplo de malentendidos en donde se trata un poco las variedades del español y estamos... Mes, mes, utilizando el español eh, peninsular en este caso, en contraste con el español de Colombia, ¿no? Una compañera colombiana en su primera visita a Madrid se molesta, incluso se siente agredida cuando la gente, por llamar su atención, hace chs, decía que en Colombia eso, ese chs, se dice solo a los perros, ¿no? Cuando entra en un bar en una estación a tomar algo, por ejemplo, un espresso y tal, tal, tal, y entonces le hacían ese comentario, ¿no? Entonces, fijaos, ¿no? Que dentro de las variedades eh, de, del español... Eh, hay una serie de malentendidos que también se pueden producir no solamente desde el punto de vista con otras culturas, sino dentro de las culturas eh, hispanas, ¿no? Muy bien, pues ya concluyo con una serie de propuestas para el aula, ¿no? He ido un poquito rápido, os he mostrado, he mostrado muchas cosas. Entonces, bueno, esto quedará grabado por si queréis volver a revisarlo y podéis ver algunas referencias más. Siento a lo mejor haya ido un poquito rápido, pero bueno, yo creo que os he dado un montón de ejemplos que espero que os hagan reflexionar y sobre todo a la hora de llevar esto al aula, pues tener en cuenta tal y como os marco aquí. Contexto, contexto y contexto. El contexto es fundamental cuando estamos dando clase, no podemos descontextualizar, tenemos siempre que poner la lengua, el léxico, la estructura sintáctica, gramatical, etcétera, en un contexto. El contextualizar es fundamental, hablando de quién dice a qué, por qué, cuál es la relación que hay entre esos participantes, esos interlocutores, etcétera. No olvidéis que cuando estemos dando gramática podemos hablar de algo correcto o incorrecto o del léxico, es correcto o es incorrecto en esa situación. Pero cuando hablamos de pragmática, los enunciados, que no solamente son frases, palabras, oraciones, son enunciados, son apropiados o inapropiados o inapropiados o inadecuados. No podemos decir que algo, o sea, que una persona al pedir un café, como hemos visto al principio de este webinario, ¿no? en la primera presentación, que agradezca demasiado eso que ha dicho está mal o es incorrecto. No es incorrecto, es inapropiado o es inadecuado por este motivo y por esta razón. Yo creo que es importante, como hemos dicho, que presentemos funciones, que invitemos, que pidamos mediante diferentes estructuras, construcciones verbales, léxicos, elementos no verbales, y no solamente nos limitamos o nos limitemos a la parte... Los manuales, como habéis visto, nos, nos ayudan a esto, ¿no? Pero vosotros yo creo que tenéis que incluso enfatizar más o incluso si el manual no lo presenta, añadidlo vosotros, ¿no? Presentar esas funciones y utilizar otra serie de estructuras que a lo mejor pueden ser mucho más sencillas sin tener que eh, entrar en, en, en, en, a veces en complejidades gramaticales Y, lógicamente, como hemos visto, y la importancia de los factores central lingüísticos es fundamental y, y, y hablar de la relación entre los interlocutores, la distancia social, el poder social, etc. Y todos estos elementos influyen en la comunicación y repercuten, ¿no? En la selección de un léxico determinado, de una serie de verbos específicos, etc. Muchas veces es importante emplear la L1 de nuestros aprendientes, su lengua materna, como punto de referencia y a partir de ahí reflexionar en, en, en, en el L, en el español, lengua extranjera, ¿no? Entonces, a partir de ella y contrastar, ¿no? Esos contrastes que imagino que utilizaréis, pero son importantes hacerles reflexionar y ver que la manera en las, comunico, en las que nos comunicamos una lengua o en otra son diferentes. Y por último, no olvidéis que, que, que, el, que el error gramatical o el léxico eh, puede ser grave, pero puede ser mucho más grave... Cuando, cuando utilizamos o cometemos una inadecuación pragmática, ¿no? Eso es algo realmente importante y en lo que podemos hacerles pensar, ¿no? Que muchas veces esa ausencia de agradecimiento o ese excesivo agradecimiento puede ser más grave en una situación específica cuando se están comunicando que el hecho de que haya utilizado el condicional en vez del imperfecto a la hora de comunicarse, ¿no? O sea, que ese error gramatical o esa palabra que no ha utilizado de forma correcta no, no es precisamente muchas veces más grave que esa inadecuación pragmática. Bueno, y básicamente es lo que os tenía que, que comentar. Eh, si queréis explorar un poquito más el tema de los libros de texto eh, en la pragmática, os muestro aquí un, un artículo, eh, un libro, un capítulo, en el que hice un, una, un vaciado de manuales de español-lengua extranjera para ver el contenido pragmático que, que incluían por diferentes niveles. Entonces, si tenéis interés, Aquí tenéis una referencia eh, de este capítulo, por si queréis leerlo. Y luego, eh, como ha comentado Alfredo al comienzo, eh, hace ya unos años, ya son cinco años, con eh, mi compañero de Rimpinto creamos este libro, eh, Seamos Pragmáticos, Introducción a la Pragmática Española, con, el, con, le, con la finalidad, con el fin de, de hacer llegar a la pragmática de forma muy sencilla a estudiantes de español, lengua extranjera, pero también, lógicamente, a docentes. Entonces, si tenéis la ocasión de... Pues a lo mejor a través de las bibliotecas, en los centros donde trabajáis, de pedir este libro, eh, os animo a que, a que si queréis explorar un poquito más, está explicado en español de forma muy sencilla con una serie de actividades. Eh, aquí os muestro las referencias, la bibliografía que he utilizado, los manuales que, que he utilizado, que son unos cuantos. Y por mi parte, pues simplemente aquí tenemos un salto ya, por fin hemos terminado. Os quiero dar muchísimas gracias a todos. Los que estáis presentes, que no lo he dicho al principio, y estar en un viernes a estas horas, ya llegando el fin de semana, pues tiene mucho mucho mérito el que estéis aquí escuchando y atendiendo este webinario. Entonces, estoy dispuesto, creo que tenemos un, un espacio para, para preguntas y le doy paso a Alfredo. Muchísimas gracias, Carlos. Pues sí, tenemos 15 minutos para llegar a la hora fijada, 8 y media de la tarde, aunque podemos extender el, el tiempo. Un poquito más, así que animamos a, a que todo aquel que tenga alguna duda, reflexión, que quiera compartir algún pensamiento, alguna cuestión, que lo haga a través de la pestaña Preguntas y Respuestas. Y tenemos dos cuestiones que han formulado al comienzo del webinario y que quizás ya hayas respondido a lo largo de, del mismo. Te preguntaba, Elena, que... Eh, el orden de las palabras, preguntaba ella, ¿no? Si el orden de las palabras influye o no en la pragmática. Y decía, ponía un ejemplo, que en algunos casos, eh, al menos para ella, eh, es diferente cuando se dice nada bebo con no bebo nada. Dice ella que la primera opción suena más poética, más literaria, y sería, según su criterio, inapropiada en un bar, salvo que la respuesta fuese irónica. Se pregunta si está en lo cierto, Carlos. Pues, hombre, sí, sí, efectivamente. Yo creo que ahí... Eh, totalmente de acuerdo. Yo creo que la intención es diferente y el orden de las palabras y cómo ponemos una palabra antes que otra, ¿no? Como yo he puesto en el ejemplo de la sopa, ¿no? Me, no me gusta la sopa o la sopa no me gusta, ¿no? Entonces, yo creo que el hecho de variar el, el orden de las palabras, lógicamente, hay una intención por parte... Del, del interlocutor y don, dándole un matiz en, un matiz diferente no eh, y tal y yo creo que has puesto un ejemplo fantástico y efectivamente sí uh -huh. te pregunta a Ana Isabel una doble cuestión la primera que te hacía hace un ratito eh, decía ella si si los elementos deícticos están visibles en la, en la comunicación cara a cara lo preguntaba los elementos deípticos están visibles en la comunicación cara a cara. Claro, en la comunicación cara a cara lo que ocurre es que cuando yo me estoy comunicando con una persona, ¿no? o sea, hablamos del centro de ¿no? El centro deíptico es la persona que habla en el momento que habla, ¿no? Entonces, si yo estoy comunicándome con una persona cara a cara, estoy aquí hablando con alguien, lógicamente compartimos ese mismo espacio, ese mismo eh, centro deíptico. ¿De acuerdo? Entonces, o sea, ese, ese, mismo, perdón, ese mismo espacio, el centro estadístico es cada persona a la hora de hablar. Entonces, si yo estoy con esa persona hablando ahora aquí mismo y estoy diciendo aquí o allí o allá, compartimos eso, entonces esos centros estadísticos son muy sencillos a la hora de marcarlos porque los dos tenemos, el, digamos, el elemento visual común del espacio que compartimos. No obstante, cuando eh, nos eh, comunicamos, por ejemplo, en este caso, como puede ocurrir ahora, me estoy comunicando con todos vosotros por el chat o con Alfredo a través de la, de la cámara, etcétera, no compartimos ese mismo espacio, estamos compartiendo un espacio virtual, de alguna manera. Entonces, cuando yo ahora, por ejemplo, digo, estoy muy a gusto aquí, este aquí es el lugar donde yo me encuentro ahora, que no necesariamente, lógicamente, coincide con el lugar en el que estáis todos vosotros, que estáis asistiendo a este webinario, o en el lugar en el que se encuentra Alfredo. De alguna manera, Alfredo, al decirnos aquí, compartimos un espacio, puesto que, aunque no tenemos eh, el mismo espacio físico, sí nos encontramos en la misma ciudad, ¿no? Entonces, lógicamente, sí, efectivamente, el, el, los elementos de sí se, se ven, se comparten con la persona a la que estoy hablando en ese momento, y cuando hay una comunicación de otro tipo, como he dicho, una comunicación virtual, pues los espacios físicos son diferentes, ¿no? Y ese centro de ético es muy importante a la hora de, de marcar ¿no? a, a dónde nos, nos referimos. Se preguntaba también Ana Isabel eh, que si piensas, Carlos, que se puede llegar a ofrecer una explicación pragmática y a resolver los problemas a los que se pueden enfrentar los estudiantes sin el empleo de la L1. Sin el empleo de la L1. Sin su empleo de la L1, si podemos... O sea, si yo, por ejemplo, estoy dando clase en... En, eh, lógicamente utilizando el español y yo estoy pues, pues, pues puedo hablar de mi experiencia cuando estaba dando clase en madrid estuve dando clase en el centro de estudios hispánicos de la universidad de Nebrija entonces ahí tenía grupos multilingües en donde utilizamos solamente eh, esta L1 ¿no? eh, en, o sea siempre utilizamos perdón la, el español lengua y podemos utilizar la L1 porque tenemos grupos multilingües entonces no hay una lengua común entonces eh, yo puedo lógicamente eh, utilizar muchos gestos o muchos elementos o explicar. Lógicamente, la, la complejidad ahí es cuando yo tengo un nivel bajo y yo quiero a lo mejor entrar en muchos elementos, en, en, digamos, explicaciones muy específicas ¿no? de algunos eh, no sé, elementos sociales. ¿no? De cómo nos saludamos, cómo nos despedimos. En muchos casos, a veces, no puedo entrar en una explicación porque el alumno no, no dispone de una... Y un léxico muy amplio para entender una explicación muy compleja. Pero sí que puedo mostrar muchos vídeos o puedo mostrar imágenes que en, de alguna manera puedan servir para, para ejemplificar, ¿no? La manera de comunicarnos. Y, y ahí yo creo que se puede, se puede emplear o se puede añadir mucha información pragmática ¿no? en nuestras clases utilizando, utilizando esto, ¿no? Lo que a lo que me estoy refiriendo. Esas imágenes, esos vídeos eh, que pueden servir de ejemplos, ¿no? e intentaron que sean unos niveles más bajos y las lenguas, yo creo que esa imagen, esa visión, puede ayudar mucho a comprender cómo yo uso la lengua o cómo me, cómo, por ejemplo, cómo me comporto en esa lengua. Una pregunta que se repite por aquí, eh, que la han preguntado en, en varias ocasiones, eh, te preguntan, Carlos, si consideras que hay que plantear clases de pragmática de forma concreta o hacerlo de una forma un tanto implícita. Hombre, yo creo, yo creo, a lo mejor, en un nivel básico, o sea, no podemos hablar, yo os he hablado en este webinario de muchos conceptos teóricos, actos de habla, imagen positiva, imagen negativa, hemos estado hablando de la mitigación, de la grabación, etcétera, etcétera. Entonces, no tenemos que entrar, lógicamente, en, en, en, en este tipo de conceptos teóricos porque pueden confundir mucho a los alumnos, ¿no? Pero sí que tenemos que tener en mente esos conceptos teóricos para, a la hora de diseñar nuestras clases, pues, Introducir, por ejemplo, lo que he hablado de los factores extralingüísticos, lógicamente el alumno tiene que saber que hay un factor extralingüístico en ningún momento. Pero sí que eh, es importante que hacerle reflexionar de que hay unos elementos que van más allá de la gramática y del léxico que van a hacer que la comunicación tenga éxito no tenga éxito, o pueda romperse o pueda haber un malentendido. Entonces, yo creo que no en sí tenemos que dar clase de pragmática tal y como decimos ¿no? desde el punto de vista teórico, pero sí que es importante que reflexionen a partir de todo esto y, que, y para ello yo creo que puedo crear simulaciones, como hacemos muchas veces, ¿no? Creamos juegos de rol o simulaciones en las que una persona habla con otra. Entonces, entonces ahí podemos analizar con ellos un poquito, ¿no? A la manera de... Y, y compararlo como lo harían los nativos, ¿no? Por ejemplo, imaginaos dos personas que entran a un restaurante y van a pedir. Y las formas que utilizan para pedir pues a partir de ahí de ese diálogo podemos reflexionar con ellos y decir, a ver, ¿cómo pides en tu L1 y cómo se pide en Español en Lengua Extranjera en esta situación? ¿No? Y ahí mostrarles, por ejemplo, una, un, una, de alguna manera cómo varía ¿no? una, una, cosa de, una cosa de otra, ¿no? o cómo lo, lo que hace el nativo a lo mejor no corresponde con la manera en la que lo están relacion, realizando ellos, pero ¿por qué? ¿No? Y, y reflexionar a partir de ello. Pero vamos, yo creo que en sí eso, como digo, no meternos demasiado en lo que es la parte, la parte teórica. ¿no? O sea, yo creo que es la intención de este webinar y espero que haya sido así, ¿no? Os he intentado mostrar esos elementos teóricos, pero cómo están aplicados a todos esos materiales que utilizamos, de un montón de editoriales, y están ahí, ¿no? Entonces, simplemente que penséis un poquito más a hora de y que, lo, que los tengáis en cuenta. A la hora de podéis preguntarle, entonces, ¿por qué se comunican de esta manera? ¿Por qué no se comunican de esta manera? ¿Qué factores hacen que se comuniquen así o que no? Entonces, ese tipo de preguntas, sin llegar a lo que es la, la metapragmática, ¿no? sí, que, sí que son, son interesantes ¿no? para, para llevar a cabo. Y te preguntan también por aquí una cuestión que se ha repetido. Eh, si bueno, dicen que, que sí que hay muchos o algunos estudios de actos de habla entre el español y otras lenguas extranjeras. Pero si conoces o sabes eh, si ¿sí hay algún estudio reciente de elementos pragmáticos comparativos entre Latinoamérica y España. Eh, uno específico entre Latinoamérica es muy ambicioso, ¿no? o sea, cuando hablamos de Latinoamérica hay muchas variedades del español en Latinoamérica. Entonces, eh, lógicamente, eh, es... Uno que recoja a todos es muy ambicioso, sería prácticamente imposible. Pero recientes ahora mismo nos no puedo decir: hay un libro que se llama Spanish Pragmatics que editó eh, Márquez Mar Reiter, y ahora no recuerdo la, el otro autor, pero en ese libro sí que se recogen muchas, eh, muchos estudios eh, que, que, que con contrastan, digamos, el español, las diferentes variedades de español de Latinoamérica y el español peninsular, ¿no? Y hay diferencias, en, por ejemplo, en cuanto a la dirección, etc. Si queréis, en el, en el libro que os he mostrado, Seamos pragmáticos, hay un capítulo que está dedicado a las variedades del español en donde se recogen algunos estudios. Pero así uno que recoja todo pues es imposible. O sea, hay diferentes estudios que, que a lo mejor se centran en una variedad específica de, de, de, del español, ¿no? A lo mejor el español de Argentina o el español de Chile y que lo puede contrastar unos con otros o a veces se contrasta con el español peninsular. Pero uno que recoja a todos sería algo muy ambicioso, ¿no? O sea, sería como un estudio panhispánico, ¿no? Como el pan de sería un estudio panhispánico de la pragmática, ¿no? Que sería, sería realmente ambicioso. Le pedían otra recomendación, Carlos, si conoces alguna, algún libro, algún manual, alguna bibliografía para trabajar con la pragmática en el español aplicado a los negocios. Ah, pues eh, una pregunta muy interesante. Específicamente eh, aplicado a los negocios no conozco nada relacionado con el español lengua extranjera. Lo único que, lógicamente, hay libros de, de enseñanza de español en el contexto de los negocios en donde probablemente no he hecho una revisión, pero estoy seguro que los últimos o los más recientes recogen muchos elementos que están relacionados, lógicamente, con el uso de la lengua, y en ese caso. ¿no? Entonces, yo creo que en ese caso sí. Pero un libro específico sobre pragmática en el contexto de negocios, con español sobre todo, es, muy, es, es, es realmente complicado. O sea, hay cosas hechas en inglés desde el punto de vista intercultural que abarca mucho más, no solamente la pragmática o el uso de la lengua, sino que mete factores sociales, etcétera, etcétera, ¿no? y lo que es la interculturalidad en sí. Pero un, un, un libro específico tan específico sobre eso, eh, que yo sepa, no existe. Como digo, yo creo que eh, si esa persona está interesada en algo así, sería interesante ver qué manuales se han, se han empleado eh, o qué manuales recientes hay hechos sobre español de los negocios, en el contexto español-lengua extranjera, y dentro de eso seguro que algunas hay un elemento que inciden en el, el tema de, de, de la cultura ¿no? y el tema del uso, del uso de la lengua. Te pregunto también, gana por aquí, que ya que se han mostrado pues, eh, muchos ejemplos, eh, presentados y extraídos de manuales de español como lengua extranjera, de diferentes editoriales, eh, dice ella si podríamos concluir que, que no es cierto que realmente no hay elementos pragmáticos en ellos, que siempre parece que es la queja habitual y, bueno, creo que los ejemplos vienen a desmontar esa idea, ¿no? Efectivamente, efectivamente, Alfredo. Eh, no recuerdo el nombre que me has dicho, es... Ha sido Ana, sí. Ana. Pues efectivamente, sí. Ana ha estado en el clavo, o sea, es así. Eh, la pregunta que he hecho al comienzo de este webinario, nos ¿no? preguntaba qué cantidad, de, volviendo a esa pregunta, nos ¿no? preguntaba qué cantidad, digamos, de aspectos pragmáticos relacionados con el uso de la lengua, de la lengua perdón, recogen los manuales de L, ¿no? Y muchos me decíais que poca, ¿no? Respondíais, la gran mayoría, que poca. Yo creo que era o, o bastante, un 60 y pico por ciento. Entonces, claro, a ver, cuando hablamos de aspectos pragmáticos o relacionados con el uso de la lengua, si utilizamos esa categoría amplia, como habéis visto con esta cantidad de ejemplos que os he dado, recientemente sobre todo, pero ya en los últimos años se recogen un montón de aspectos, ¿no? Y yo creo que cada vez más los manuales son, recogen aspectos muy explícitos, ¿no? Hablando como os he mostrado en el ventilador, o os he mostrado en la agencia L, creo que era el otro, hay, hay muchos en los que realmente, o sea, se incide en elementos pragmáticos, claramente. Entonces, yo creo que, que sí, que se, se tienen muy en cuenta y cada vez más. Y es algo que, lógicamente, desde mi punto de vista, eh, yo estoy encantado, ¿no? Porque yo creo que es un, un elemento muy importante que tenemos que, que incluir en nuestras clases Y el hecho de que los manuales lo recojan es, es fundamental y es, es muy grato ver, ver que eso está ocurriendo. Y, y bueno, con, con este webinar yo espero que, que los explotéis al máximo, pero que incluso los, los, eh, lo, lo enfaticéis más ¿no? con, con las pautas que, que, que os he dado. Eh, te pregunta Lucía que, qué papel crees que tiene el componente cultural o la cultura y la pragmática. Dice ya que a veces en los manuales eh, se da un apunte cultural que en realidad viene a ser información pragmática muy útil. Claro, es muy difícil, eh, es muy difícil distinguir lo que es la, o sea, separar, ¿no? O sea, cuando estamos hablando de pragmática, no, no es un compartimento estanco y es un compartimiento totalmente independiente, porque lo que es el uso de la lengua está relacionado con la cultura, con la parte social, está con todo, entonces no podemos separarlo, entonces, totalmente de acuerdo, o sea, cuando hablamos de las partes culturales, lógicamente eso es uso de la lengua y eso es pragmática, o sea, que no podemos dividir una cosa de otra, ¿no? O sea, cuando hablamos de, de, de pragmática, a veces se distingue para la lingüística, la socio, sociopragmática, no son unas definiciones claras y exactas, o sea, se solapan en muchos casos. Y en este caso, los elementos culturales totalmente están totalmente solapados con el, con el, uso, con el uso de la lengua ¿no? y con lo que es la, la pragmática, totalmente. Y dos cuestiones más para terminar. Pregunta, Inés. Eh, creo que te va a poner en un compromiso. Que ¿Cuál sería para ti el mejor manual o, o la mejor editorial en cuanto a elementos pragmáticos? Pues efectivamente, Alfredo, tienes toda la razón te <risa> ponen un gran compromiso porque. Eh, yo os he mostrado muchos manuales. Eh, yo creo que lo que he estado viendo últimamente en, en muchos manuales recientes es que se da mucho más énfasis en todos. Entonces, para mí no hay un manual exacto. En el estudio, os puedo decir, si lo leéis, eso que os he marcado del, de los libros de textos. Yo utilicé Aula Internacional y va, hice un vaciado y fue una grata sorpresa ver muchas, muchos aspectos relacionados con la problemática ahí. Pero eh, estaba consultando... Eh, algún libro últimamente, el, el Vitamina C creo que se llama, o algún otro, y otras editoriales, y he visto que igual, que se inciden muchas cosas, ¿no? Eh, Agencia L, este también que vi, eh, la parte final incluye unas reflexiones muy interesantes. Entonces, es muy difícil, ¿no? Es un compromiso, como os digo, pero porque sí, porque muchas veces, independientemente de que el manual marque, yo creo que lo más importante es que vosotros como docentes, añadáis cosas ahí, ¿no? Entonces, como veía en, esa, en ese estudio que hice de, de los manuales de difusión, ¿no? que lo comenté con, con difusión con los, con la editorial y tal, pues es, muy, es una grata sorpresa ver que, que se ha incidido mucho, mucha reflexión, pero es interesante ver también que está muy concentrado en un nivel, ¿no? en el nivel A2 más que en otros niveles, ¿no? Y yo creo que es algo que no, no tenemos que concentrar en un nivel, sino que tiene que repasarse desde el nivel inicial hasta un nivel, de una manera u otra, ¿no? Pero en todos. Y la última pregunta, te, te pregunta Alma Gloria, que nos está siguiendo desde Ciudad de México. Eh, le gustaría saber dónde puede adquirir el libro que has mostrado en la presentación, Carlos. El libro de Seamos Pragmáticos se puede adquirir eh, no eh, en Amazon o en cualquier tipo de... si es el libro al que os referís. Y el otro, yo creo, de Routledge se, se puede adquirir también en la, en la editorial de Routledge. O sea que, pero vamos, si entráis en Google se puede, se puede adquirir ahí sin ningún problema o sea, en, en Amazon o cualquier otro distribuidora de libros, o sea, no, no digo una específica, no tengo ninguna conexión con ninguna, simplemente eh, yo creo que si, si entra en Google en cualquiera, en cualquiera de esos dos en, yo sé que el libro se ha vendido en Estados Unidos es el libro de Seamos Pragmáticos y el libro de Rowlitz igual también, o sea que, que yo creo que se tiene acceso de, por, todo, de algunos, por todo el mundo ¿no? o sea que y, y nada, ¿no? Ya lo dejamos aquí, Alfredo, me imagino, ¿no? Sí, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias, Carlos. Eh, hemos sido 100 personas presentes en el webinario, que es el máximo límite que nos permite el, el software Zoom de momentos. Ojalá bueno, en el futuro era, seamos era más. Así bien, que, no, era una buena. No, no, gracias. Yo me alegro mucho del interés que ha habido y ha sido un placer, como siempre, eh, como siempre, el, el compartir algo que, que es mi pasión y, y poder transmitir al resto, ¿no? Para, para animar, sobre todo, a, a que sigáis eh, con la pragmática y en mente. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Y recordamos, para terminar, que toda la información de los webinarios y también la grabación del mismo estará en la página www.profedele.com. Con. Muchísimas gracias, Carlos, y a todos los presentes. Buenas gracias tardes. A todos, a todos por asistir. Muchas gracias. Gracias. Adiós.